¿Qué se siente hablar hoy ya a casi tres años de iniciada esta investigación de lo que sucedió con tu tío y lo que le hizo a tu papá? Mira, todavía sigue siendo muy doloroso y a la vez complejo porque, como tú dices, ha pasado tres años, estuvimos la pandemia por medio, por lo tanto la causa penal eh, no ha avanzado con la rapidez con la que nosotros hubiésemos querido, por razones ajenas, digamos pero por, al mismo tiempo todas las causas civiles en las cuales Francisco nos involucró sí han avanzado y nos han tenido en una situación muy compleja para nosotros para enfrentar la cantidad de deuda en las que él involucró a mi papá y a su sociedad. ¿Cómo describirías lo que le hizo tu tío al expresidente Eduardo Freire? Yo creo que fue una traición, eh, dado que mi papá es una persona seria, responsable, austera, eh, nunca pidió un crédito en un banco. Y él realmente confiaba 100% en su hermano. Él, este tema lo veía solo con él. ¿ya? Eh, y esto es hace muchos años, digamos. Y cuando nosotros tuvimos los primeros indicios, él se resistió fuertemente a que nosotros nos involucráramos. Tanto así que cuando yo ya me doy cuenta que hay muchas situaciones irregulares, le pido, le digo, le, le digo, te vamos a quitar la representación legal de la sociedad. Y él me dice, pero ¿cómo si esto es una falta de confianza? Me lo dijo a mí en mi cara. ¿Ya? Y él, tanto como él como eh, Nicolás, nunca colaboraron. En el fondo, nosotros tuvimos que empezar todo un largo camino yendo institución financiera con institu institución financiera y con las demandas que nos llegaban haciéndonos un panorama del, del, de la tremenda deuda y situación en la, que no, en la que nos dejó. ¿A cuánto asciende el perjuicio patrimonial hoy en día? Mucho más de lo que la sociedad vale. <ríe> eh, no sé más de mil millones uh -huh. por lo ¿Cómo ha estado tu papá? ¿Cómo ha estado don Eduardo con toda esta situación ya casi tres años de iniciada la investigación? Mira, para él fue devastador porque es algo que realmente jamás se soñó venir o sea, para él era su hermano, él fue criado por mi abuelo una persona del mismo, con del mismo, la ética la austeridad eh, esto realmente lo, lo, lo tomó totalmente de sorpresa, fue un dolor eh, tremendo. Eh, ahora ha pasado el tiempo, ese dolor personal yo creo que le corresponde a él o es un, una situación más íntima, pero a lo que yo me he dedicado hoy día es a defender la sociedad, porque aquí había una red de operación para estafarlo y robarle. O sea, esto no fue algo de una vez, de una desesperación. Esto, esta estafa y robo parte justamente cuando él asume la presidencia de la República como le está más ajeno a sus temas, es desde ahí porque hemos hecho peritaje y el peritaje lo que arroja es que ya el año 95 él empieza a robarle tanto la, la, la caja digamos de la sociedad como a endeudar y hacer un sinnúmero realmente, realmente infinito de acciones para estafarlo y finalmente quitarle todo su patrimonio. Leí en, en alguna de las entrevistas hizo eh, eh, ocupó todos los fraudes posibles, por decirlo de alguna manera. Realmente todas las instituciones eh, bancarias, no bancarias, o sea, todo, hemos visto todo tipo de delitos, bicicletas, triquiñuelas, realmente todo lo que pudo hacer. Eh, y concluyendo en la, la situación que estamos hoy día por la formalización de Nicolás, eh, te diría que es una de las situaciones que más nos afecta porque eh, constituyó una hipoteca por una deuda personal de él de Nicolás o de Francisco. De Francisco, ¿ya? Eh, contra un aval de una, eh, hipotecando dos terrenos de la sociedad de mi familia. ¿Ya? Para eso, ¿qué es lo que hizo? Hicieron una junta falsa, donde eh, eh, funcionaron poderes que nunca existieron y en las cuales participó Nicolás, Nicolás lo firmó, ¿ya? Para avalar una deuda personal de su papá por más de 800 millones de pesos. ¿Ya? Y aquí... No, no solo basta en el fondo con la, con la intención, también yo siento que hay como una red de apoyo en esto, porque en este caso la deuda es con Tanner, Servicio Financiero. Yo no conozco a nadie en Chile que le den un crédito personal de consumo por 800 millones. ya, Y después ellos lo amplían a un crédito ilimitado. O sea, si tú eres una institución financiera, lo primero que haces es investigar cuál es la situación financiera de esta persona que estaba a esa altura totalmente quebrada. Y me parece bien extraño que ellos acepten una junta de accionistas en la que firma por poder el hijo de la persona a la que le van a dar la plata. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Ahí yo siento que hay, una, hay muchas irregularidades, ellos no han querido eh, colaborar, le hemos pedido todas las etapas de otorgación del crédito porque además eh, cae la la circunstancia es que los dos eran polit personas políticamente expuestas y esto los bancos e instituciones financieras tienen distintos mecanismos para eh, otorgar créditos que son mucho más restrictivos que para una persona normal uh -huh. por lo tanto para este tipo de crédito que es muy alto un crédito de consumo 800 millones yo no sé a quién se lo dan como te decía eh, tiene que haber pasado por riesgos de crédito si es que no por el directorio y ellos no han querido dar ni los correos ni todo el proceso de otorgamiento del crédito incluso le cobraron por la renegociación del crédito, 41 millones de pesos, algo que también me parece totalmente irregular. Por lo tanto, acá hay cosas que suenan bastante extrañas, por decirlo menos. La defensa de Nicolás dice que él no sabía nada de lo que estaba haciendo su padre. ¿Qué te parece a ti siendo él ingeniero comercial? ¿Cabe la posibilidad de que no se haya enterado de lo que estaba haciendo su padre? Mira, él en un principio, eh, llamado por, por nosotros, por mi familia, yo, yo los llamé para contarle a los hijos en el fondo de la situación en que estamos y se mostró sorprendido, eh, que no sabía nada, pero resulta que a medida que avanzaba la investigación y no solo con lo que nosotros hemos recabado, con las declaraciones de la misma gente que trabajaba en la oficina de la que es la oficina que ellos tenían, que absolutamente claro que Nicolás eh, participaba de esta operación, digamos él era el que negociaba con los factoring, él el que firmaba la, como te digo, la hipoteca por lo tanto, él, estas palabras de, son totalmente falsas y en su declaración él dice que nunca fue un directorio, que nunca había un poder eh, y sale filmando en los directorios. O sea, eso, de partida ya es una irregularidad mayor, pero además... ¿No te parece que él no haya sabido de esta situación? O sea, es imposible porque incluso en la, en la, en la declaración que le da el fiscal, su excusa es... Es que yo hacía lo que mi papá me decía, uh -huh. es que mi papá me dijo, pero eso con suerte por un niño de 5 años, no para un ingeniero comercial de más de 40 años, que además llevaba un estilo de vida bien ostentoso, tenía una excelente casa, mucho mejor que la mía por lo menos, autos del último año, viajes todas las vacaciones, y él, es imposible que haya mantenido ese estilo de vida con lo que ganaba la empresa de su papá que estaba absolutamente en la quiebra. ¿Y el estilo de vida de Francisco? Muy similar. Eh, también eh, viajes, o sea, ellos, en una vacación en Chile, digamos, o sea, ellos claramente no vivían con la, al estilo de vida que les correspondía con sus ingresos. Y para eso, ¿qué hicieron? Utilizaron la empresa de mi hogar para eh, vivir así. Y quién sabe qué más hicieron con la plata, porque es mucha, es mucha la plata que pidieron eh, a, la, a la sociedad. Esto fue como en escalada, ¿ya? Ellos primero robaron la caja, ¿ya? Después... Empezaron a pedir ciertos créditos que los iban pagando, porque esto era una bicicleta, por eso nunca se destapó. Él uh -huh. pedía un crédito, con eso pagaba otro y tenía esta bicicleta hasta que... Utilizando eh, a Inversiones Saturno. Exactamente. Hasta que esta situación, los bancos y las instituciones financieras se pusieron más sospechosas y le empezaron a pedir que no solo le bastaba el poder que él tenía en Saturno, sino que empezaron a pedir que apareciera el adal de mi papá, de forma personal. ¿Y qué hizo ahí? Empezó a falsificarle la firma y la huella digital. ¿Ya? Y eso es un peritaje hecho por la Fiscalía, ni siquiera por nosotros, eh, en que acredita que las firmas son falsas. Incluso las huellas, él ocupaba otros dedos para poner distintas huellas en el fondo. Entonces esto va en escalada. Él empieza cada vez a aumentar el endeudamiento y las distintas fraudes en el fondo para sacar más plata de la sociedad. Aparece también tu papá como codeudor en medio de estas eh, transacciones que hacía Francisco. Exactamente, porque él en el fondo pone la sociedad, pero las, los bancos le exigían ya, porque su deuda ¿eh? es cosa de meterse al, hoy día a la Comisión de Mercado Financiero, eh, ya no les alcanzaba y le pedían el aval de él, ya Entonces ahí él, él aparece como aval o deudor solidario que le llaman, con firmas falsas y huellas falsas. Eh, ¿Cómo ves tú hoy día que vaya a ser formalizado, eh, Nicolás? Mira, creo que eh, es eh, lo más eh, justo, es lo que corresponde, porque nosotros, aparte de todo el dolor que hemos tenido como familia, esta situación para mi papá en particular ha sido muy difícil de llevar, eh, nosotros lo que hemos seguido nuestra línea es que no vamos a descansar hasta que todas las eh, decisiones, tanto penales como civiles, en el fondo, eh, asuman la responsabilidad de las personas que las tuvieron, tanto ellos en este caso, Francisco, como Nicolás, como las instituciones financieras que actuaron claramente eh, bastante irregularmente. Te pongo, por ejemplo, hay una empresa que se llama Dominus Capital, que ellos se dedican a pedir eh, créditos para sus clientes, ¿ya? situación por la que cobran, porque ese es su negocio, digamos. Y a través de Dominus Capital, eh, Dominus Capital tenía como una presentación, como un brochure con información confidencial de mi papá, sus declaraciones de impuestos, sus ingresos, información completa de la sociedad, con lo que iban a ofrecerle a distintos factores, créditos, que en el fondo eran para Francisco, con el aval de la sociedad. ¿ya? Eh, situación que también me parece totalmente irregular. Ellos no tenían ni una... nunca vieron a mi papá, no lo conocen. ¿Cómo podían con información que es confidencial? Tú no puedes andar con la declaración de renta de una persona pidiendo créditos en el fondo, y eso también es eh, claramente lo que te decía, que hay una red que apoyó de cierta forma el hecho de poder eh, ir eh, consiguiendo más plata a una persona que ya estaba quebrada. Porque si tú eres una institución financiera que te dice seria como Dominus Capital, lo primero que haces es investigar y mirar los estados financieros, la situación económica que tiene esta persona antes de ir a captar créditos para él. ¿Cómo tranquilizaba Francisco a don Eduardo Frey lo que pasa es que lo tenía totalmente engañado, porque como eh, eh, Saturno es una sociedad de renta pasiva, ¿a qué me refiero con eso? Es una sociedad que tenía fondos mutuos, depósitos a plazo y ciertos bienes raíces. O sea, su responsabilidad era solo pagar las contribuciones, en, en ningún caso pedir créditos. Para nada, Saturno no tiene giro de negocio. ¿No? Por lo tanto, él lo que hacía es que una vez al año le iba a ver, le entregaba un balance falso que ya está comprobado, está en la carpeta judicial, se lo entregaba en papel, no, nunca le mandó un mail, fue bastante hábil en ese sentido, en que él le mostraba que la sociedad estaba como desde el día 1. ¿no? Y cuando nosotros se levanta esta alerta, porque el año 2019, si mal no me equivoco, cuando empezamos a ver que esto había bastante ruido, le, pedi le pedimos el balance de ese año. Y aparece una deuda bancaria, en ese caso con el Banco Security. Y al verlo, es que eso nos levantó la alarma y dijimos, aquí algo está mal. Magdalena, entiendo que eh, Francisco es el menor de todos los hermanos, ¿no? Sí. Me gustaría mostrarte una fotografía. Asumo que... ¿Me puedes identificar en esta fotografía a tu papá y a don Francisco? Supongo, sí? Sí. Eh, este es mi papá y me parece que Francisco está aquí. Mm. Entonces, siempre estaban muy, muy juntos acá, eh, si me puedes también mencionar dónde está tu papá y Francisco. Mi papá es, es el mayor y Francisco eh, es esta guitarra aquí abajo. Era el preferido, eh, dicen, de, de tu papá, ¿no? Mira, no sé si preferido, yo creo que por afinidad, por distintas razones de, de la vida, eh, ellos eran de los hermanos más cercanos, nosotros eh, teníamos tanto ahora, pero más de chicos, vacacionábamos juntos, íbamos a los mismos lugares, eh, celebramos cumpleaños, eh, o sea, primero han estado en mi casa, eh, teníamos una relación, Francisco tenía una relación estrecha con mi papá, no, no es un hermano lejano, por eso es tan dura la, la, la traición, por un lado, la, desde la parte de, de tu hermano, algo que tú jamás pensarías que, que, que, que pensarías un hermano le hace algo así, y además, con, Hoy día han mirado con el tiempo con realmente cero arrepentimiento O sea, ellos nunca nos han colaborado en nada Nos han dicho, mira, qué terrible lo que te hice, en qué te ayudo Mira, estas son la, todo, esto es todo lo que hice ¿Francisco nunca te... les ha dado una explicación? No Ninguna ¿Crees que tu papá va a estar dispuesto a perdonarlo? Yo creo que eh, no lo sé Es difícil Es difícil porque no solo, acá hay varias cosas involucradas, una es la confianza del hermano otro es, como él, en el fondo ha mancillado tanto el nombre de él como el apellido Freig, diría yo eh, mi abuelo es una persona muy austera que siempre trabajó por Chile también así lo fue mi papá y él hoy día se ha visto tremendamente expuesto o sea, nosotros hoy día enfrentamos a diario querellas, embargo demandas, en que han puesto un poco en cuestionamiento también si esto era casi una... Si ellos estaban de acuerdo. Entonces, también ha tenido, en el fondo, él, una persona muy de bajo perfil, ha estado expuesto a una situación súper compleja. Por, por una persona que siempre con sus platas fue muy ordenado. Eh, por lo tanto, no sé, el futuro dirá... Yo creo que él de a poco está acumulando sugería, pero creo que de reconciliación eh, no, no, hay, no, no hay ninguna, digamos si Dentro cada uno sabrá cómo puede perdonar algo así. ¿Y en el caso tuyo crees que va a ser... Eh, ¿Capaz de perdonarlos? O sea, me cuesta, yo creo que para que haya perdón, primero tiene que haber arrepentimiento. ¿ya? Y lo que yo he visto en estos tres, tres años es cero arrepentimiento, cero colaboración, más mentira O sea, eh, en el caso de Nicolás ahora se, se da de víctima. ¿ya? Él dice, yo estuve tú, tú engañado y todo, y todos sabemos que es mentira. O sea, lo dicen los empleados, lo dicen las declaraciones, lo dicen los factoring, que él participó en todo. O sea, él de que lo sabía lo sabía. Entonces, si tú ves hoy día que están en la defensa, están los dos con abogados defendiéndose, claramente no hay un arrepentimiento. Entonces, para que eso pudiera llegar a ser algún día, primero tiene que haber un arrepentimiento real, una ayuda de reparación. Nosotros hoy día todo esto lo hemos enfrentado solos, absolutamente solos, con el apoyo de nuestros abogados y gente muy cercana, que ha sido muy leal para ayudarnos, pero de parte de ellos, cero.